Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a un juego basado en Minecraft. El juego se llama eh, Music Disc 11 o Music Disc 11. Así que vamos a ver de qué trata el juego. Dios, soy un tío corriendo desesperado. Aparecemos aquí con el brazo. ¡Uf! ¿Qué podemos hacer? Vamos a nos vamos. Ya estamos como en una biblioteca. Es un laberinto. Oscuro. Uy, uy, uy. Se oye ruido. Ah, aquí cambia la pared. A ver, ¿podremos encender esto? No. Os pegadito a la pared. Vayamos a que nos salga aquí. Enciéndete, ¿por qué no enciendes? que hay algo interactuar es solo un disco de música viejo un disco de música viejo bueno viendo el nombre del juego tiene algo que ver con música No podemos correr, una telaraña, ah. eh, eh, por eso oye algo. Hay como una imagen aquí, ah, la pintura. Huele a antiguo, huele a viejo. Yo me pregunto: ¿Qué hago aquí? ¡Ah! Como un mapa. Como un mapa, espérate. Pero aquí no me entero de nada. esqueleto No me gustan las calaveras. va a acontecer? Aguarde. Aquí es un pilar. Estamos dándole la vuelta. Aquí no veo el disco de antes. Estamos perdidos, como el Titanic, que ya lo han encontrado pero a ver quién es guapo que vas a buscarlo vamos otro cuadrito Lo iba a jugar de noche, pero no me atrevo. Esto es un laberinto. Dios, qué respiración la han puesto. bueno, por lo pronto los gráficos pues son sencillos son los mismos repetidos el ambiente está muy bien por aquí hay una puerta a ver dónde vamos otra telaraña en 3D <risa> en Minecraft juego pixelado a ver por aquí aquí hay un el cuadro este parece que hemos estado antes. Aquí hay otro pasadizo. Oh, oh, aquí. ¿Qué hay aquí? Eh, eso qué es. Una llave. Llave. Está usando la llave, está corriendo. Dios, oh, encima me da un endeo. Oh, oh. joder, qué juego. Ah, oh. mientras vemos el susto ha dado un sustito, no está más bueno como conclusión mientras oímos el disco que da inicio al juego pues se ve la pantalla oscura y, y aparecemos eh, Especie de biblioteca, y bueno, tenemos que valorar el juego. Bueno, se parece a Minecraft, pero no tiene nada que ver, sino es simplemente basado en los gráficos y en el supuesto disco de música. no Así que lo vamos a valorar. Yo le voy a poner un 6 y medio, porque me parece los gráficos muy repetitivos. Ya sé que es cortito, pero un 6 y medio está bien, no llega al notable del todo. Y espero que le haya gustado. Si es así, le dan like. Y se pueden suscribir al canal y rebusquen entre los juegos que hay, porque hay juegos de terror de hace varios meses que están muy bien y, y a lo mejor no los encuentran. Así que que con esto me despido. Gracias por ver el vídeo. Saludos a los nuevos suscriptores. Chao y hasta la próxima. A los de la o le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like.